Tenemos una agenda de cambio que venimos defendiendo desde que entramos en las instituciones y que responde básicamente a las demandas de cambio de las calles, de los movimientos sociales y de la sociedad civil organizada. Ahora debemos seguir situando esas demandas en el centro del debate político y de la actividad legislativa. Blindar la subida de las pensiones al IPC y derogar el factor de empobrecimiento. Subir las pensiones no contributivas a niveles de vida dignos. ...permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles... ...una ley de igualdad retributiva... ...y medidas de extensión y de respaldo al cumplimiento del pacto de Estado... ...contra la violencia machista... ...recuperación del dinero del rescate bancario... ...que las entidades rescatadas aún deben a los ciudadanos españoles... ...derogación de las leyes Mordaza... ...derogación de las reformas laborales... ...subida del salario mínimo interprofesional a mil euros... ...reforma de la ley de arrendamientos urbanos... ...para acabar con la burbuja del alquiler... Ley de vivienda en los términos propuestos por la plataforma de afectados por la hipoteca y fin de los desahucios sin alternativa habitacional. Blindar el carácter de banca pública de las Sareb y de las cajas previamente nacionalizadas. Reducción de las jornadas laborales que permitan impulsar un mejor reparto de los cuidados. Una ley de rentas garantizadas para que ninguna persona carezca de un ingreso vital digno. Cierre de los CIEs y cumplimiento con el cupo de refugiados pactado. Reforma de la ley electoral para ajustar el voto popular a una mayor proporcionalidad en el reparto de escaños por provincias. Eliminar los copagos sanitarios y farmacéuticos. Revertir los recortes en educación, sanidad, dependencia, ciencia, y más D y cooperación internacional. Garantizar por ley que toda persona con una dependencia reconocida reciba de inmediato la prestación recogida en la ley de dependencia. Ley de lucha contra la pobreza energética que incluya una extensión y mejora efectiva del bono social eléctrico, derogación del impuesto al sol.